Pues hola, muy buenas tardes, a Racha León. ¿Qué tal estáis? Lo primero, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por dedicarle este ratito que vais a dedicarle a este primer webinar que desde la Fundación Ideas tenemos el placer de coordinar y de dinamizar para la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto. Mi nombre es Luis Casado, soy el responsable de la Fundación y bueno, esta sesión que va a durar una hora hasta las 5 de la tarde, bueno, pues está coordinada por parte del equipo de Fundación Ideas, Cristina García Aguayo, Jesús Casado está por ahí también, y todo el equipo de eh, la asociación EUNATE, ACCISOR, que están consiguiendo que toda esta información que vamos a ir compartiendo pues sea también accesible para las personas sordas, como veis, en lengua de signos y también en subtítulos. Esperemos que vaya todo redado técnicamente. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia. Lo que vamos a hacer esta tarde es ir conociendo algunas de las acciones que desde el Gobierno de Navarra se están poniendo en marcha y se van a poner en marcha para eh, bueno, celebrar este mes europeo de la diversidad y también con vistas a rellenar un montón de necesidades de mejoras de accesibilidad que se han ido detectando y que vamos a ir compartiendo. Así que a lo largo de este ratito lo que vamos a hacer es hablar con diferentes personas eh, del, de, de diferentes departamentos del gobierno de Navarra. Estaremos con Johnny Iriarte, estaremos con Joseba Sian y también con Pui Sanz. Y luego también intervendrán a través de vídeos que nos han dejado pues, otras personas. Así que bueno, si os parece, vamos a empezar hablando de la unidad responsable de accesibilidad del Gobierno de Navarra y con su responsable eh, John Iriarte. Jon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, encantado y agradecido de que confiéis una vez más en Fundación Ideas para este tipo de, de proyectos. A ver, yo lo que vamos a hacer es hablar de la unidad que diriges, la unidad responsable de accesibilidad, porque hace ya cuatro años, en el año 2018, hubo un real decreto, el 1112, que bueno, ordenaba a los diferentes gobiernos autonómicos crear unidades responsables de accesibilidad. Cuéntanos, ¿cómo se hizo esto en Navarra? ¿Qué es la URA, la unidad responsable de accesibilidad en Navarra? ¿Y, y qué funciones tiene? Eh, correcto, Luis. El, el Real Decreto 1112 al que te refieres eh, obligaba a las administraciones públicas a crear lo que has comentado, la URA. La URA es la unidad responsable de accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles. Eh, básicamente, esta, esta unidad está encargada eh, de velar por la correcta aplicación de los criterios de accesibilidad de los web y aplicaciones móviles que tanto el Real Decreto 1112 como el Decreto Foral 69-2019 nos obligan. En definitiva, Laura, lo que busca es asegurar que los ciudadanos y ciudadanas de Navarra se beneficien de un acceso más amplio a los servicios públicos. Conseguir una administración foral accesible e inclusiva para toda la ciudad de Navarra, caminar hacia un futuro más inclusivo donde todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tengamos un acceso a la información y a los servicios públicos en el área digital, en igual de condiciones, independientemente de nuestras condiciones y características personales, es el objetivo prioritario que debería tener la URA y que tiene la URA. En cuanto a las funciones, pues las funciones están marcadas tanto en el Decreto al 69 que he dicho antes como en el Real Decreto. En vez de andar una por una explicando qué son cada una de las funciones, yo creo que es más interesante centrarlas en cuatro bloques. Un primer bloque estaría más centrado en lo que es promover y garantizar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad. Estas labores son más organizativas internas de la administración foral, que ahora mismo estamos trabajando con la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización. Y básicamente lo que se requiere es pues, generar procedimientos, generar cuestionarios, generar herramientas de trabajo, decidir. Eh, qué herramientas de trabajo podemos utilizar, cuáles no, y un poco proponer a las distintas unidades propietarias qué herramientas existen. Un segundo grupo, eh, podríamos decir que es la gestión de mecanismos de comunicación de la ciudadanía navarra. Tanto el Real Decreto como el decreto foral nos obliga a crear unos canales de comunicación, eh, ya desde la hora de Navarra ya las tenemos creados, y básicamente son tres. Un primer trámite sería el de la solicitud de información, es donde el ciudadano puede solicitar si un sitio web cumple la normativa o no, qué parte puede estar exenta y cuándo y por qué causa. Otra segunda sería eh, que el ciudadano puede poner una queja, es decir, él accede a un sitio web, ve que algo no le convence, algo no le gusta y pone una queja. Si en el plazo de 20 días no existe ninguna contestación de solicitud o de quejas o el ciudadano cuando recibe la contestación no está conforme, tiene una tercera vía que es la de reclamaciones. En un tercer grupo, en este caso, sería la concienciación y la formación. Para nosotros esta parte es la más importante porque entendemos que es la base de todo y eh, lo que estamos creando es pues, distintos cursos, eh, distintos webinarios que, bueno, que más adelante a lo largo de esta jornada se irán conociendo. Y por último grupo, ya es una parte más administrativa, que es una relación que tenemos que tener con el observatorio, que básicamente lo que son son pues, eh, realizar informes sobre quejas de atención, seguimientos de cumplimiento normativo y un poco la última función que sería la promoción y concienciación. Entonces, serían un poco las funciones en estos cuatro grupos que, que tendría Laura. Ok, comentabas el observatorio. Efectivamente, hay un observatorio a nivel nacional que coordina un poquito toda esta labor de mejora de la accesibilidad digital en todas las autonomías. Pero en concreto, ¿esa ¿qué, ¿qué función o qué ayuda específica dais desde la URA a, las, a los equipos de personas que trabajan en webs en el gobierno de Navarra? O sea, en concreto, ponnos algún ejemplo. Vale, eh, hay que recordar que la URA, como tal, es un órgano transversal de toda administración. Eso es un órgano que facilita y que asesora a todos los departamentos y todas las direcciones que existen en el gobierno de Navarra. Eh, básicamente, el objetivo que tenemos es la de asesorar, promover, concienciar y formar a las distintas unidades con el objetivo y con el fin de garantizar lo que he dicho antes, el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad. Eh, ¿Qué podemos proporcionar ahora a las distintas unidades? Pues, en materia de formación y concienciación, ya tenemos varios cursos online que están ya acreditados por el INAV y están en funcionamiento. Estamos trabajando también en unos webinars específicos de temas relacionados con la accesibilidad. Y también estamos abiertos a cualquier necesidad que tengan las unidades. Es decir, las unidades nos pueden decir distintas necesidades que tengan y nosotros trabajaremos en, en darles una contestación y una, y una formación. Eh, ahora mismo les podemos ofrecer eh, son un análisis de, de, por el método simplificado de su sitio web. Es decir, somos capaces de hacerles un análisis para ver que ellos vean en qué situación de cumplimiento de requisitos de, accesi de accesibilidad están. Si quisieran hacer el, el, la valoración en profundidad, eh, nosotros directamente lo hacemos. Pero sí que les podríamos asesorar de cómo se hace, dónde podrían dirigirse y qué requisitos hay que cumplir. Uh -huh. Eh, también estamos para asesorar y ayudar con todos los mecanismos que necesiten. Tenemos una, una aplicación para monitorizar todos los sistemas web, les podemos facilitar acceso, les podemos ayudar. Y luego, una parte importante es, también les podemos ayudar a, a realizar, asesorar lo que es la elaboración de la declaración de accesibilidad según la normativa europea. Esto sería un poco a día de hoy, con los recursos que tenemos, lo que desde Laura podríamos proporcionar a las distintas unidades. Bueno, pues no es poco porque formación. Y asesoramiento, pues son las sí. piezas fundamentales. Y por terminar, John, ¿en qué proyectos estáis trabajando ahora mismo en la URA? Bueno, ahora mismo dentro de la URA estamos trabajando en varios proyectos. Como te he comentado antes, Luis, para nosotros la concienciación y la formación es la base de todo. Entendemos que... La accesibilidad en digital no debe ser una imposición legal porque existan unas normas, sino que lo, lo que buscamos es que el, los empleados públicos en este caso concienciarles y que vean que son pequeñas mejoras que se pueden hacer para mejorar la calidad de la vida de muchas personas. Eh, ahora, ahora mismo estamos en la cuarta, vamos a hacer este año cuatro convocatorias de un curso modo accesible. Eh, haremos tres convocatorias de un curso que es más específico de modo accesible digital. Son cursos online, con vídeos cortos, más o menos autosuficientes en el cual el ciudadano puede participar. Eh, también tenemos, queremos hacer que unos vídeos explicativos, comunicativos sobre las tres canales de comunicación que tiene el ciudadano con nosotros. Estamos pensando, estamos trabajando en elaborar un pequeño sitio dentro de navarra.es donde poder cargar y hacer un sitio específico de accesibilidad, donde, pod donde podamos cargar documentos de lectura fácil, donde podamos cargar distinta comunicación, donde podemos dar un poco de voz a lo que es todo el entorno de accesibilidad. Eh, luego también estamos trabajando, que la verdad que es un grupo que hemos creado con técnicos de la Dirección general de telecomunicaciones y digitalización, eh, a los cuales estamos la verdad, que agradecidos por el esfuerzo que están haciendo. Eh, y el objetivo prioritario es conseguir que Navarra es eh, llegue al cumplimiento de la accesibilidad de la AA, ¿no? que es lo que nos exige el, el, la normativa y es a lo que queremos hacer un gran esfuerzo. Eh, también tenemos varios proyectos abiertos, pero bueno, estamos un poco ahí en fase de, de evaluación, porque tampoco visto los recursos económicos que tenemos. Tenemos bien. que afinar mucho los proyectos y creer que todos los proyectos que hagamos sean en beneficio de la ciudadanía. Muy bien, pues Ion, muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado. Mucha suerte. Y ánimo porque el trabajo es arduo y, y es muy, muy, muy importante para que realmente la igualdad de oportunidades también esté presente en el ámbito digital. Así que mucha suerte con todo. Vamos a seguir. Eh, vamos a hablar ahora del Plan Operativo de, Anual de Accesibilidad y quien ha coordinado este plan, esta segunda edición del plan es eh, José Basiain, que es director general de... Eh, la, bueno, es el director de la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra. Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, eh, Luis, y buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradeceros vuestro interés a todas las personas que hoy nos acompañáis en este primer webinar sobre discapacidad. Sobre todo teniendo en cuenta la tarde de mayo soledad que tenemos, pues bueno, es doble el agradecimiento por estar hoy aquí con, con nosotros. Bueno, en primer lugar, Luis, yo creo que hay que recordar que es esto de la accesibilidad universal ¿no? y yo creo que la, unidad, la accesibilidad universal es un derecho y en concreto es un derecho llave que permite a las personas con discapacidad eh, acceder en pleno ejercicio de, de su autonomía y su independencia a otra serie de, de derechos. En el Plan Operativo de Accesibilidad Universal del Gobierno de Navarra, este nombre tan largo, eh, surgió el año pasado de un trabajo entre la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto y el Observatorio de la Realidad Social, eh, donde elaboramos una metodología para ir eh, implementando este tipo de planificación. La metodología pasa por, una, por unas herramientas, unos documentos que se comparten con todos los departamentos, todos los departamentos les coordinamos y les apoyamos en, en recoger medidas que tengan que, que ver con la accesibilidad universal y de ahí eh, surge un, un documento, al final el plan no deja de ser un documento, donde se recogen los compromisos que el Gobierno de Navarra va a llevar a cabo durante un año, eh, en concreto, eh, para eliminar barreras que dificultan a las personas con discapacidad acceder a bienes, entornos o servicios que prestamos en nuestra administración. Uh -huh. Trata en definitiva de, de cumplir con, con, con la sociedad, con las personas con, con discapacidad, eh, eliminando barreras y también cumplir con la normativa, porque hay que recordar que tenemos una ley foral de accesibilidad universal, la 12 barra 2018, eh, que nos insta a las administraciones a que avancemos en, en construir una sociedad más inclusiva. ¿no? Eh, bueno, como decía el plan, eh, contiene, es un documento que contiene compromisos que son concretos, medibles, alcanzables están con medidas eh, presupuestadas y que eh, cuando finaliza el año el compromiso también es rendir cuentas de aquello que hemos hecho, de aquello que no hemos hecho y sobre todo explicar muy bien por qué no hemos hecho lo que nos habíamos comprometido a hacer. Y en los compromisos que recoge el plan se articulan en 100 medidas concretas en este 2022 eh, y siempre debido a la metodología que tenemos va a haber una unidad responsable de realizar esa medida y en algunas ocasiones también se buscan colaboraciones con otras unidades que pues, compartan de alguna forma esa misma eh, voluntad de llevar a cabo una medida. ¿no? Como podéis comprobar, bueno, es un plan que huye de, de grandes hitos y, y grandes eh, expectativas eh, imposibles de cumplir, que quiere avanzar eh, pero sin, sin pasar del cero al cien, sino ir dando paso a paso avances hacia una inclusión, eh, y luego, finalmente, también yo creo que hay que recordar, es importante, que es un plan que, que viene a cumplir una obligación que tenía la Administración desde la anterior Ley Foral de Accesibilidad Universal, que data del año 2010. Sí, este año, eh, Joseba, el plan que habéis lanzado es el segundo plan. Respecto al primer plan, mmm, se, ha, se ha incrementado el número de acciones, va cogiendo velocidad... ¿esa planificación de cada uno de los departamentos para tratar de mejorar la accesibilidad? ¿Cómo va, cómo, cómo va ese ritmo? ¿Vais creciendo? bueno pues Como dices, Luis, eh, este es el segundo plan que, que ha aprobado el Gobierno de Navarra, el anterior fue en 2021, eh, y un poco la, la experiencia de ese primer plan, la experiencia del plan de 2021, nos ha llevado a, el, a la elaboración de este plan de 2022 a establecer alguna, alguna mejora, ¿no? algún proceso de mejora. En primer lugar vimos que, que había sido un plan, el anterior, que había sido poco transparente. Para darle más transparencia en esta elaboración 2022, creamos un espacio web dentro del portal de Gobierno Abierto, del Gobierno Barra, donde se ha ido eh, dando cuenta de todo el proceso de elaboración y se ha ido publicando toda la documentación que íbamos generando y que aprovecho que a invitaros a que, a que podáis acceder a, a este espacio web y podáis ver el contenido del plan para que entendáis también cómo se elabora y, y qué documentos acompañan a un plan. Por otro lado, en este proceso de mejora también hemos visto que, que era necesario hacer un proceso participativo en la elaboración del plan, que no fuese solamente un plan del Gobierno de Navarra. Y en este sentido yo creo que hay que destacar que respecto del 2021 hemos hecho un ejercicio de participación 360 grados, un proceso de participación integral, que se ha dirigido en cuatro ámbitos. Por un lado, el trabajo interno con todos los departamentos del Gobierno de Navarra para encontrar medidas eh, que pudiésemos eh, comprometernos a poner en este plan. En segundo lugar, un trabajo con el órgano participativo de la accesibilidad universal, que es el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad Universal y, y la Igualdad de Oportunidades, donde aparte de formar eh, parte personas de nuestra Administración o de la Administración de las entidades locales, también hay entidades externas como pueden ser el CERMIN, AENOR, ATANA, la Asociación de Industria Navarra o, o la Asociación de Consumidores IH. También se hizo una, un proceso participativo abierto en la web a toda la ciudadanía, con un cuestionario. Y luego, por último, una experiencia que ha sido muy positiva, por lo menos para nosotros, que ha sido la elaboración de un taller participativo con personas con discapacidad, donde pudimos estar con 15 personas con discapacidad que trabajan en el ámbito de la discapacidad, también para priorizar y elaborar el, el plan. Bueno, el plan se aprobó en... El 27 de abril de 2012, por parte del Gobierno de Navarra, con todo ese proceso que, que os he contado. Y como decía, respecto de los datos, bueno pues yo creo que, que no solamente era importante tener un plan, sino también mantener la actividad del plan. En este 2022 estamos satisfechos porque, eh, así como en el 2021 hubo 17 unidades del Gobierno de Navarra que propusieron medidas para el plan, en este año, en 2022, hemos conseguido que se aumenten hasta 25. También han aumentado de 85 a 100 en las medidas que contempla el plan y luego también eh, muy importante lo que es el presupuesto pasado de 10 millones en 2021 a 17 millones en 2022 por tanto creo que tenemos un plan trabajado por todos y por todas y que bueno pues que tiene que tiene buena pinta Seba eh, hay una reivindicación bueno de, de, que viene de, de, de ya muchos años y es que cuando hablamos de accesibilidad, muchas veces solamente se piensa en accesibilidad física, que es muy necesaria, pero claro, la accesibilidad universal, como tú has dicho, es un derecho llave, pero no solamente para las personas con movilidad reducida, para otros colectivos, eh, supongo que entre esas acciones hay acciones de mucho tipo y que superan, por supuesto, esa visión reducida de la accesibilidad, como mera accesibilidad física, ¿no? Sí, como bien dices, a muchas personas nos pasa, porque yo también me incluiría que cuando empezamos a, a hablar de accesibilidad universal, todo el mundo piensa, como dices, en la discapacidad física, en la silla de ruedas, en el escalón. Eh, que evidentemente son medidas que tienen que ver con accesibilidad eh, eh, universal, pero no son las únicas. ¿no? También tenemos que pensar en medidas eh, para eliminar barreras a personas con discapacidad auditiva, visual... Eh, psicosocial, orgánica, eh, etcétera. ¿no? Eh, entonces, bueno pues evidentemente, el plan contempla eh, medidas que tienen que ver con, con acciones para mejorar la vida de las personas con discapacidad, de todo tipo de, de discapacidades. Y luego yo creo que también algo que es muy importante, y es que el, el término de accesibilidad universal es un término que siempre es inclusivo en mayúsculas. Es decir, eh, cualquier medida que hagamos para favorecer eh, la vida de las personas con discapacidad, a su vez, va a mejorar también la vida de las personas que en este momento no tienen o no tenemos discapacidad. ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, que hemos podido ir viendo y que es muy claro y que se entiende muy fácil es que si hablamos de que dentro de la accesibilidad universal tenemos un reto en clarificar el lenguaje, evidentemente esa claridad del lenguaje administrativo no solamente va a ser bueno para las personas con discapacidad cognitiva, sino que va a ser bueno para toda la ciudadanía. ¿no? Cuanto más claro hablemos, pues yo creo que más fácil nos entenderá todo el mundo. Como decías, respecto a las acciones que contempla el plan, pues tenemos acciones de todo tipo, de eliminación de barreras arquitectónicas en edificios públicos, evidentemente, o por ejemplo de acciones culturales inclusivas, pasando por medidas de formación interna que son esenciales porque, porque muchas veces se producen situaciones de discriminación no por maldad de la persona que, que las ejerce, sino por desconocimiento, ¿no? pero aunque sean por desconocimiento no dejan de ser eh, acciones discriminatorias, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente si tenemos medidas de todo tipo y como decía antes también John, pues una de ellas es este webinar que será parte de una cadena de webinares que, que queremos hacer para visibilizar la discapacidad. Muy bien, perfecto. Pues luego volvemos otra vez Yo se va a, a comentar a varios aspectos, varios asuntos, pero déjame que hable con Puisant, que es la uh, jefa de la sección de formación y desarrollo del Instituto Navarro de Administración Pública, porque... El INAP, el Instituto Navarro de Administración Pública, ha lanzado una de esas o varias de esas acciones formativas que comentabas, Joseba, y vamos a hablar con eh, Pui sobre modo accesible digital. Y bueno, Primero vamos a hablar de modo accesible y luego hablaremos de la versión digital contigo, Joseba. Entonces, Pui, ya supongo que estás ya por pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estoy, estás? Estoy. Buenas tardes. Muy bien, perfecto. A ver, eh, Pui, el curso Modo Accesible, como bien ha introducido Joseba, es un curso, y también lo ha comentado John, es un curso que eh, se forma o está formado por eh, píldoras de vídeos formativos, cortitos, muy pues bueno, unos vídeos que han sido pensados de una forma amena para divertir. Bueno, por lo menos para resultar a menos, para resultar dinámicos. Y lo que hace ese curso es introducir el concepto de accesibilidad universal, esa pluralidad, esa diversidad que hay dentro de la accesibilidad universal. También introduce cuestiones muy importantes sobre trato e interacción con personas con discapacidad y algo fundamental, que es el uso del lenguaje. ¿vale? ¿Qué tal ha caído este curso? ¿Cómo ha funcionado en su primera edición? Pues, bueno, buenas tardes a todos y a ti también, Luis, que me estás cambiando el apellido, ¿eh? Ah, <ríe> que soy Puy Día. Ay, perdón. Nada, perdón, no, perdón, no pasa perdón. nada. Bueno, pues eh, el curso ha tenido una aceptación muy grande por parte del personal. Como ha comentado también eh, John, eh, la formación es una de las eh, funciones de la Sura de Laura y para el personal es muy importante disponer de estos cursos. Eh, hemos tenido gran demanda de inscripciones y, uh -huh. y las personas han salido muy, muy satisfechas de, del curso de modo accesible. Eh, bueno, dime, Luis, sí, dime. Sí, cualitativamente que es, os han llegado. Um, creo que ha sido ¿no? aproximadamente unas mil personas las que eh, iniciaron el curso, acabaron un noventa sí. y pico por ciento de las personas, cualitativamente se han llegado. Eh, que... Sí, la, la evaluación ha sido, bueno, nosotros hacemos eh, la evaluación con una escala de 0 a 5 y la evaluación ha sido pues, eh, prácticamente rondando casi el 5%. Eh, destacar el apartado de conocimientos de conocimientos que les ofrece el curso, destacar también la, las expectativas que tenían al, al hacer el curso, que se han visto cumplidas y así como la aplicabilidad en, en su trabajo, o sea que podemos estar muy satisfechos con la evaluación de este curso. Uh -huh. Cuando dices conocimientos es que les ha aportado ¿no? eh, conocimientos, además lo importante es lo que reseñas, útiles para su día a día profesional, que esto es muy importante. Eh, fíjate, eh, cualitativamente efectivamente nos han llegado también eh, pues muy buenas impresiones del curso y hay una persona que lo realizó y nos ha enviado un vídeo, vamos a escucharlo y vamos a verlo. No se oye. No se oye, el, el vídeo está y no se oye. Vale. Vale, pues... Un minuto, ¿no? Sí, in intentamos a bueno, ver pues si... Que a través de una metodología facilitadora vale, lo ponemos desde el principio me ha aportado como... herramientas para... Hola, soy Geno Chando, directora del Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. ¿Qué me ha aportado el curso Modo Accesible? Bueno, pues digamos que a través de una metodología facilitadora me ha aportado herramientas para continuar haciendo ese cambio de mirada tan necesario en las políticas públicas y en este caso de, de salud. Cambio de mirada que implica valorar que las personas no tienen dificultades de acceso por sus problemas individuales o personales, sino que eh, es el entorno quien contribuye a ello. Tenemos un gran reto por delante, tanto desde la estrategia de atención a la discapacidad como desde la estrategia de humanización, para diseñar una organización y unos servicios que resulten accesibles para todas las personas y hacerlo además con su participación. Al final se trata de que nuestro entorno sea más amable para todas y todos y visibilizarlo además así para futuras generaciones, para que lo integren de esa forma y más en este caso que estamos hablando de la salud. Bueno, pues eh, este era el testimonio de Geno, una de las 900 largas personas que ha terminado el curso Modo Accesible, pero que eh, actualmente ya se ha puesto una segunda edición en marcha. En, en este curso eh, Modo Accesible, el, el enfoque que, que había no solamente era, digamos, que lanzar conceptos, eh, compartir eh, ideas. O eso que, que reseñaba correctamente Joseba, el derecho a la accesibilidad, el derecho que nos da pie a, a disfrutar con, en igualdad de condiciones como las demás personas de otros derechos. No solamente eso, sino que queríamos darle en el curso voz a las personas con discapacidad. Y en el curso um, intervenimos muchas personas con discapacidad. Eh, una de las personas que interviene en primera persona nos explica cómo quiere ser tratada, por ejemplo, um, cuando se interactúa con ella, o también nos explica lo necesario que son los entornos cognitivamente accesibles, que sean fáciles de entender. Una de esas personas es Vanessa Alonso, que también nos ha enviado un vídeo para que veáis lo importante que es para las personas con discapacidad que estemos presentes en estas iniciativas de formación. Me llamo Vanessa Alonso, trabajo en el servicio de accesibilidad cognitiva de, de ANFAS. El que aparezcan personas con discapacidad en el curso me parece una idea muy enriquecedora porque las personas con discapacidad somos las que vamos a expresar las dificultades que tenemos en el día a día y lo que, y lo que nos ocurre, que es lo que vemos que no entendemos. Y, y el que las personas estén formadas en accesibilidad e inclusión me parece una idea muy enriquecedora porque así estaremos las personas con discapacidad más incluidas en la sociedad y, y todo será más fácil de entender para todo el mundo, no solo para nosotros, sino para las personas en general, ¿no? Bueno, otra idea clave que lanza Vanessa perfectamente en esa, en esa parte final de su vídeo, es que lo accesible efectivamente beneficia a todas las personas. Eh, Puy Díaz. Sí, Puy, eh, ¿qué tal? Ahora se, se cerró el viernes pasado la, segunda, la inscripción a la segunda edición. Que se ha iniciado hoy. Durante dos o tres semanas se podrá realizar esas 17 unidades didácticas del curso. ¿Qué tal ha funcionado? Y otra pregunta: ¿va a haber más ediciones este año? Sí. Eh, Aparte de la que ya ha empezado hoy, que ya han empezado más de pues unos 550 personas, que se iniciaba hoy el curso, tenemos sí. previsto realizar otra eh, a mediados de octubre, que irá desde el 17 de octubre al 17 de noviembre. Eh, entonces, todo el, el personal que quiera inscribirse, pues podrá realizarlo en esa acción formativa. Perfecto, pues muchas gracias Puy por tu, todas tus explicaciones y vamos a hablar, ahora sí, con Joseba, volvemos a, a hablar con él. Muchas gracias, Puy. Vamos a hablar del de curso Modo Accesible Digital, porque, claro, eh, Modo Accesible hace referencia a la accesibilidad universal, se perfila un poquito sobre la accesibilidad digital, que forma parte, por supuesto, de la vida ya de todas las personas y también de la relación entre la ciudadanía y la administración. Pero la accesibilidad digital es un mundo muy muy muy, muy amplio que necesita bueno, pues abordarse de diferentes maneras. Entonces, eh, Joseba, cuéntanos, ¿modo accesible digital eh, en qué consiste? Perdonad que tenía el micrófono silenciado. Digo, Luis, sí. que si me permitís la, la comparación, eh, y ya que estamos en un mundo ahora de, de series, eh, Modo Accesible Digital sería la segunda temporada eh, de Modo Accesible. Eh, como ha explicado antes John, desde Laura tenemos la responsabilidad de coordinar y controlar que las páginas web y aplicaciones de gobierno navarra eh, sean accesibles para todas las personas y esto nos lleva pues también a, a dar al personal de, del Gobierno de Navarra una formación sobre accesibilidad digital. Además, en un mundo en el que estamos que cada vez nos lleva más a lo digital, pues tenemos que asegurarnos que, que nuestro personal esté formado para hacer que estos nuevos servicios y entornos digitales sean accesibles para todas las personas y también para las personas con discapacidad, porque si no, si vamos a un mundo cada vez más digital y excluimos a un colectivo de personas de, de nuestro acceso, de nuestros servicios, pues bueno, la verdad que estaríamos perdiendo mucho y ganando poco. ¿no? Eh, por tanto, como decía, estamos ante un curso que es un formato muy similar al de modo accesible, como ha comentado antes también Pui, ese, esa metodología de formación masiva, ágil, sencilla, al, al ritmo de que cada uno se quiera formar. Y el objetivo que tenemos con este curso básicamente es entender la necesidad y qué es la accesibilidad digital, aprender, aprender a crear contenidos digitales accesibles y saber, y saber compartir e inclusión a través de las redes sociales, que son una, una gran herramienta de comunicación y de visibilización, ¿no? Además, el curso va a mantener su atractivo especial que ya tenía a modo eh, accesible curso básico y es que va a contar en primera persona con personas con discapacidad y con asociaciones aquí en Navarra que, que se dedican, que os dedicáis a las personas con discapacidad. Y también vamos a poder contar con, pues con una, un experto de referencia en accesibilidad digital, como es eh, Sergio Mora Luján, que es un profesor de la Universidad de Alicante y que es un, auténtica, bueno, un auténtico experto y una referencia en esta materia. ¿Y a quién se dirige este curso? a qué tipo de, ¿Lo puede hacer cualquier persona que, que trabaje en la administración, esas 30.000 personas que trabajáis en la administración foral? Eh, ¿O está más pensado para algún perfil que otro? Bueno, eh, así como el curso de modo accesible nació con el deseo que teníamos de poder llegar al mayor número de compañeros y compañeras para que se formasen en, en lo que es el trato y la interacción con personas con, con discapacidad, cuando diseñamos modo accesible digital, pensamos más en dirigirnos a aquellos gestores, eh, productores o desarrolladores de, de páginas web y de aplicaciones móviles. ¿no? Uh -huh. En primer lugar, nos vamos a dirigir a ellos, compañeros de com y compañeras de comunicación, de transformación digital eh, o, o, de por ejemplo, de turismo. Eh, pero al final no queremos solamente que se quede ahí, sino que, como te decía, es un curso de mayor especialización, así que... Todas las personas que hayan hecho el curso de modo accesible, pues la idea es que también les podamos ofrecer el, el curso de modo accesible digital. Y luego, eh, otro aspecto que hay que tener en cuenta de, de ambos cursos es que han nacido con la voluntad de ser compartidos. O sea, nuestra idea es que no se queden solamente en administración de la comunidad fuera de Navarra, que no solamente formen a nuestro personal, sino que además eh, se publiquen en los canales de YouTube de Gobierno Navarra para que cualquier otra administración, entidad, asociación, empresa que quiera formar a su personal en trato a personas con discapacidad, pues pueda utilizarlos. ¿Y tenéis previsto alguna fecha en la que se vayan a hacer públicos, totalmente públicos, los cursos? Eh, ahora mismo lo que más nos urge es lanzar el primer curso de modo uh -huh. accesible y digital a nuestro personal. Creo que el plazo, esto se los hará mejor Pui, pero el plazo empezaba ahora en mayo, el 16 de mayo, para empezar a, a solicitar la inscripción en el curso, y bueno, vamos a ir pasito a pasito, primero a los nuestros, pero desde uh -huh. luego con la voluntad de compartir. Exacto, perfecto. Vale, Joseba, dentro del plan, estas dos iniciativas son clave, porque decíamos, claro, que es muy importante formar a, a, a los equipos de personas que trabajáis en la administración para dar ese servicio inclusivo, uh, para generar accesibilidad, generar igualdad, vale, pero dentro del plan... Hay otras, bueno, hay otras muchas acciones, fíjate, ¿no? Has comentado antes que había 100. ¿Qué otras acciones um, destacarías dentro del plan? Pues como dices, Luis, de 100 acciones es difícil igual destacar alguna o priorizar alguna, pero quizás me voy a decantar por aquellos, aquellas que, que las personas con discapacidad priorizaron, aquellos ámbitos que priorizaron dentro del taller este participativo que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que como número uno en el ranking salió el tema de la accesibilidad eh, de las viviendas. ¿no? Había personas que, que, que comentaban, que nos contaban cómo tienen dificultades para poder manejarse en su día a día en sus propias casas, ¿no? Estar un poco esa sensación de estar encerrados en una, en una jaula. ¿no? Eh, y en ese sentido, el plan contempla unas subvenciones por parte de, de, del departamento competente en materia de vivienda de 8 millones y medio de euros que tienen que ver con rehabilitación de viviendas y una parte importante de esa rehabilitación tiene que ver con con rehabilitación, con criterios de accesibilidad, ¿no? eh, una segunda, Un segundo ámbito de priorización eh, fue el de la formación a profesionales, ¿no? Vieron todas las personas que estuvieron en el grupo eh, trabajando que era necesario que los funcionarios públicos, las funcionarias públicas, estuviesen formados, estuviésemos formados en, en saber eh, interactuar con personas con discapacidad. Y en ese sentido, pues ya hemos hablado de modo accesible y modo accesible digital. Pero también es importante saber que hay eh, talleres o cursos específicos para formación que ha propuesto el Departamento de Salud para profesionales sanitarios o, por ejemplo, algo demandado por una persona con, con, con una discapacidad eh, psicosocial que hablaba de la formación de la policía foral. ¿no? También el, el plan recoge una medida que tiene que ver con la formación de, de la policía foral. Eh, tercer ámbito es el tema que tiene que ver con los centros educativos y aquí el Departamento de Educación ha propuesto tres grandes medidas de rehabilitación eh, o reforma de centros educativos para cumplir la, la normativa de accesibilidad y también una medida que es bastante, bastante nueva, por lo menos en el plan del año anterior nos había recogido, que es subvencionar a entidades locales que tienen en propiedad o que, o que gestionan eh, centros educativos también, ¿no? para que se adecúen a, a la normativa de accesibilidad. Y luego también citar eh, en tema de transporte pues que la nueva concesión, por ejemplo, de la línea de autobuses que une Pamplona y Vitoria va a ir con, con la exigencia de que cumpla con la normativa de accesibilidad. El año pasado se hizo la línea de Pamplona-Tafalla y además me consta porque tuvimos una, una petición de información de una persona con movilidad reducida de Tafalla que nos preguntaba por este tema y coincidió en, a, en el tiempo con que justamente se había licitado y adjudicado y que podía ya de alguna forma utilizar el transporte público con normalidad. Y bueno, pues citar también el compromiso de crear dos oficinas 100% accesibles, una en Tudela y otra y otro en Pamplona, para poder eh, prestar servicios a las personas con discapacidad pues en igualdad de condiciones que el resto de las personas, que hoy en día no lo podemos hacer, para que así puedan acudir a nuestros servicios también con la plena seguridad y tranquilidad de que no van a tener ningún problema. Eh, y otra medida también podría ser la de elaborar una ley foral de atención a las personas con discapacidad, que es un compromiso del derecho del Departamento de Derechos Sociales y que sé que está. Eh, ya ha abierto un amplio eh, proceso participativo, y para finalizar, y dado que este año se le concedió el premio Verdiña a COCENFE por un gran trabajo que tenía que ver con personas con discapacidad y, y violencia que, que sufren, eh, pues destacar también tres medidas que ha aportado el Instituto Navarro para la Igualdad, que van dedicadas o dirigidas especialmente a las mujeres con discapacidad. Bueno, pues como vemos, hay un montón, claro, de, de, de acciones, pero claro, um, son, son muy importantes porque claro, fíjate, has hablado de financiación, Claro, el, el entorno construido muchas veces hay que reformarlo para que eh, deje de ser inaccesible, deje de generar exclusión y eso hay que financiar, eso es correcto, eso es súper necesario y claro, da igual que sea una comunidad de vecinos o da igual que sea una, un, un ayuntamiento, van a necesitar financiación y que el gobierno de Navarra esté ahí, pues eso es muy importante Trabajos legislativos qué importante es, ¿no? Ir desarrollando cuerpo legislativo que impulse eh, a través de la obligación, que también es importante, la obligación y cumplir las normativas, por supuesto y luego algo súper importante la, con las licitaciones que os comentado, el poder de compra de la administración, es una herramienta muy, muy, muy potente para generar inclusión, así que Fantástico que estén por ahí ¿no? diseminadas todas este tipo de acciones en el plan, porque realmente son, son muy importantes y, y muy, muy efectivas, muy necesarias. Vale, eh, Joseba, vamos a hablar de una acción que tenemos, eh, bueno, tenemos el gusto de, de poder ayudaros a ella, pero que es un taller formativo para direcciones generales, bueno, para personas de diferentes eh, departamentos y consejerías. Eh, y es un taller que hemos llamado retos y oportunidades de la administración ante la ciudadanía con discapacidad. Este taller eh, es un taller que bueno, forma parte de las acciones del de mes europeo, de la diversidad en el gobierno de Navarra y que lo que busca es a uh, bueno, personas de diferentes mm, direcciones generales. Primero, uh, Hacerles que, que entiendan perfectamente ¿no? y de un modo pues, profundo la importancia que tienen en su día a día profesional o la responsabilidad, en el buen sentido, de construir, de capacitar, uh, de construir una Navarra más accesible, una Navarra más inclusiva y de capacitar a toda la ciudadanía pues, para poder disfrutar de todos sus... Eh, derechos en igualdad de condiciones y esto es un taller que, que durará cuatro horas lo planteamos en dos ediciones será el día 20 el jueves 20 y el no el viernes 20 de mayo y el jueves 26 de mayo o esas son las dos ediciones y es un taller que busca eh, a, a todas estas personas que participen en él pues uh, darles herramientas para que realmente sepan entender esa em la importancia, el poder que tienen a la hora de construir unas, una administración que favorezca esa accesibilidad y que entiendan, sobre todo, entiendan, entiendan y sientan las necesidades que sentimos las personas con discapacidad a través de, bueno, de, de ejercicios en el aula, de roles, plays, etc. Y lo que haremos es bueno, aprender sintiendo ¿no? eh, y, y teniendo pues, experiencias que, que lo que hacen es cambiar muchas veces el punto de vista de una manera irreversible. ¿no? Eh, las personas que han realizado este curso muchas veces ya no vuelven a ver su trabajo, en el día a día de su trabajo, de la misma manera. Y para que veáis que no estoy exagerando, os vamos a poner un vídeo que nos ha mandado Pilar Álvarez, Secretaria General del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Lo vemos. Hola, soy Pilar Álvarez, Secretaria Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Y estoy aquí para contaros cuál ha sido nuestra experiencia ¿no? en torno a este curso. Eh, bueno, pues en el departamento estamos encantados de haber tenido la oportunidad de formarnos en esta materia porque es algo que nos ha enriquecido mucho eh, y nos ha permitido eh, enfocar nuestros proyectos y la atención a la ciudadanía de una manera muchísimo más integral ¿no? y mucho más real. Eh, creo que es un curso que deja poso, que una vez que empiezas a formarte en esta materia eh, te enganchas, esa es la verdad, yo estoy súper enganchada. Y bueno, pues os animo a hacerlo. Hasta luego. Bueno, como veis, Pilar eh, bueno, realizó este curso, un curso que hicimos um, en Fundación Ideas hace ya un, bueno, pues fue justo antes de la pandemia. Desde entonces, eh, en su departamento han ido integrando una forma diferente de hacer las cosas, mucho más inclusiva, mucho más accesible. Y, y bueno, una de las herramientas que, su, que salió de aquel curso, porque el curso acaba siendo muy práctico, acaba con un ejercicio práctico que cada cual baja a su día a día profesional todas esas ideas que ha ido aprendiendo o que ha ido entendiendo y sintiendo, lo baja a su día a día profesional y en el caso del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, pues elaboraron un decálogo inclusivo que es... Bueno, pues esa, esa hoja de ruta que tiene el departamento para ir poquito a poco, porque esto no se construye de la, de la noche a la mañana, pues poquito a poquito ir orientando todas las acciones. En el, en, hacia, bueno, pues para dar un servicio pues más inclusivo y accesible eh, hacia para toda la ciudadanía. También en el, en el ámbito del desarrollo rural y medio ambiente, por supuesto. ¿vale? Así que, bueno, Joseba, ¿cómo van las inscripciones a este curso? Bueno, Luis, pues como, como decías... Eh... Es muy importante que la formación eh, y el mensaje cale entre todo el personal, eh, no solamente con estos cursos que hemos dicho del personal eh, funcionario administrativo de Gobierno de Navarra, sino también en alta dirección. ¿no? En ese sentido hemos eh, elaborado este taller eh, dedicado a que las personas que se dedican a, a hacer políticas públicas, a, ser, a hacer servicios públicos, eh, adquieran ese chip tan importante. Ha ¿no? hablado a Pilar de, de que engancha, hablaba hablado ajeno de que te cambia, de que te hace ver las cosas de otra forma, de que te hace ponerte esas gafas. Bueno, pues la idea es que también a quienes diseñan políticas públicas eh, se les ponga o puedan ponerse esas gafas y que eh, vivan en primera persona también eh, la discapacidad, eh, que empaticen con las personas con discapacidad. Y bueno, se ha lanzado el taller ya, como decías, para 20 y 26 de mayo. Mayo un mes perfecto porque además eh, es el mes europeo de la diversidad. Eh, así que el taller, los talleres son muy oportunos en este mes. Y bueno, poco a poco vamos, eh, vamos viendo que las direcciones generales se van inscribiendo. Eh, vamos a insistir para tener el mayor número de personas en ambos talleres. Y la idea es eso, que, que se queden con ese chip, ¿no? que, que ellos también y ellas también eh, consigan introducirse ese chip. Porque como decían nuestras compañeras, una vez que te lo pones, pues ya quitártelo es casi imposible. Efectivamente, muy bien. se va. Y a ver, el plan, hemos dicho que vale, va mejorando respecto al año anterior... Eh, pero seguramente que tú, que eres bueno, la persona que lo ha impulsado, que lo ha coordinado, seguramente que le ves potencial todavía de mejora. ¿En qué crees que puede mejorar o qué crees que le falta al plan de accesibilidad de este año? Pues esto poco a poco vamos a ir viéndolo, creo Luis. Eh, solamente tenemos dos, eh, dos ejemplos, el de 2021 y el de 2020. Siempre hemos dicho que, que si el 2021 eh, hubiese salido perfecto sería seguramente porque hubiésemos puesto pocos retos o porque no era lo suficientemente ambicioso. Somos conscientes de que, de que hay cosas que mejorar, estamos en esa mejora continua. Pero bueno, también es verdad que, que hemos sido un tanto innovadores, ¿no? rompiendo esa, esa brecha de que no existiese un plan. Eh, y vamos a ir viendo un poco con ese ensayo error que te decía, pues para ir viendo qué cosas se pueden ir mejorando, que seguro que habrá un montón, ¿no? Yo aquí sí que desde este, desde este foro y ya aprovechándome de que, insisto, que os habéis querido sumar con nosotros y con nosotras a estar aquí un ratito hablando de discapacidad, a todos mis compañeros y compañeras de, de Gobierno Navarra, que hay un montón, siguiéndonos, y que os invitaría a que nos ayudéis a mejorar el plan, a que seguro que dentro de vuestros ámbitos de trabajo encontráis medidas, acciones cosas que se pueden mejorar eh, en la prestación de nuestros servicios a, a todas las personas, no solamente a las personas con discapacidad, y que en ese sentido nos aportéis también ideas, nos aportéis feedback y nos digáis qué, qué cosas veis que se pueden mejorar, porque nosotros desde luego estamos empeñados en que, que esta es nuestra metodología, la vamos a seguir el tiempo que, que, que podamos y, y que, que desde luego es muy mejorable y seguramente habrá cosas que poco a poco vayamos viendo que hay que ir cambiando. Pues eh, yo se totalmente de acuerdo contigo y mientras las personas que nos están escuchando y viendo eh, piensan alguna pregunta, yo eh, os propongo a todos un plan. Oye, que realmente muchas veces cuando estamos gestionando cuestiones eh, bueno, del día a día profesional no caemos en necesidades que pueden tener colectivos que muchas veces estamos invisibilizados, estamos un poquito ¿no? fuera del foco, ¿vale? Bueno, pues para realmente saber eh, si nuestra aportación profesional puede resolver esas necesidades, para conocer esas necesidades, la mejor forma es la formación, la, el mejor modo es, pues por ejemplo, ese taller de, de retos y es que están hablando aquí en el, en el chat y me despista un poquito que me lee el lector de pantalla. Un segundo. Ya, eso. Lo que decía, que la mejor forma de coger ideas para, para integrar es hacer esa formación, bien sea modo accesible, modo accesible digital o el taller y más formaciones que habrá a lo largo del año. Así que yo os animo de verdad a asomaros a esa realidad de las personas con discapacidad a través de las formaciones bueno y hay múltiples formas de asociarse pero yo creo que esa es una muy buena y muy orientada a vuestro día a día profesional. No sé si hay alguna pregunta en, en el chat. Hola, buenas tardes. Eh, es, es, tenemos a Pilar que ha levantado la mano. Pilar, no sé si quieres eh, hablar con él. El... Te activo el micro. Okay. Gracias, Cristina. No sé No parece No, no parece Y Chiar, eh, tiene la mano levantada Si quieres activa tu micro y, y dices tu pregunta Sí, bueno, hay más que una pregunta ¿Se me oye? Sí, sí, se ¿Sí? sí. sí, oye Yo, yo más que una pregunta quería resaltar una, una reflexión que he hecho ¿no? eh, Y es que eh, desde el ámbito en el que yo trabajo, que es el gobierno abierto, ¿no? la transparencia, la participación, la rendición de cuentas, me parece que este, este plan está siendo un claro ejemplo de lo que son la observancia de los valores de gobierno abierto, ¿eh? porque no solamente se ha tenido en cuenta a, a la ciudadanía y a las personas más afectadas, que somos todas, en la elaboración del plan, sino como acabo, como estoy viendo en la propia ejecución ¿eh? del plan. No se nos olvida luego posteriormente este, este, este, este seminario que estamos teniendo ahora mismo pues es claro ejemplo de ello. ¿no? Entonces, desde mi parte, desde luego felicitar a toda la unidad que, que está trabajando en el plan de, de, de, de accesibilidad por, por estar de verdad observando todos los, los principios de gobierno abierto. ¿eh? Muy bien. Bueno, pues eso va para la Dirección General de Presidencia, para el INAF. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Ichiar. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta, alguna duda que se había quedado. Bueno, Pilar no, no, no dice nada. En el chat eh, decían eso, ¿no? Eh, lo intentaremos. Joseba cuenta con el apoyo desde Educación. Uh -huh. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues perfecto. Vale, pues si os parece lo que... Vale, vamos bien de tiempo. Si os parece lo que podemos hacer es... Um comentar los contenidos de los uh, próximos webinars que tenemos, los webinarios próximos que tenemos en mente, aunque aquí, uh, bueno, desde luego que en, en la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto, por supuesto, estar abiertos y abiertas a que, eh, pues, lancéis ideas para recoger en estos webinarios de la unidad responsable de accesibilidad, por supuesto. ¿vale? Pero nosotros lo que los que los contenidos que hemos ido bueno, preparando y que iremos trabajando a lo largo de los meses para que veáis en junio lo que vamos a hacer, vamos a dar ese salto de, de lo que es la accesibilidad digital. Vamos a, vamos a saltar a la calle para que eh, vamos a hacer una sesión que solemos hacer um, en, en algunos cursos donde enseñamos cómo tiene que ser el urbanismo accesible y entonces lo que proponemos es un webinar muy especial en el que yo como persona ciega iré moviéndome por Pamplona, lo que llamamos eh, por la discapacidad, ¿vale? porque vais a entender pues, cómo es la movilidad de una persona ciega que utiliza un bastón blanco en mi caso. Uh, haremos un itinerario que probablemente todos y todas conozcáis, os suene en las calles por las que vamos a pasar y vais a ver eh, lo difícil a veces, lo complicado y, lo, y la incertidumbre que tiene muchas veces moverte cuando tienes una discapacidad visual. Iremos comentando cosas para que aprendamos, no solamente desde el punto de vista del diseño de urbanismo, ya que esto igual no nos toca, pero sí desde el punto de vista de la gestión de espacio público, que eso... Todos y todas formamos parte de quien gestiona el espacio público, el, urbano, el espacio urbano en este caso. Así que eh, haremos una sesión en la que una cámara me irá siguiendo y e iremos compartiendo en directo toda esa experiencia. Os la recomiendo porque la verdad que la, la gente que, que ha asistido a este tipo de sesiones, pues bueno, eh, aprende mucho y sobre todo se da cuenta muy... Muy rápidamente de, de, de cuestiones en las que nunca había reparado. ¿De acuerdo? Luego para septiembre tenemos pensado tratar un tema que es muy importante, que es la brecha digital. Es decir, ¿qué pasa? Uh, cuando eh, bueno, pues eh, todos esos productos y servicios digitales pues, no tienen en cuenta a ciertos colectivos, personas mayores, personas con discapacidad, etcétera, que eh, necesitamos que la accesibilidad esté presente en todos esos ámbitos digitales. ¿Qué pasa? Uh, vamos a reflexionar sobre qué va a pasar, o qué creemos que puede pasar con la, el metaverso, ¿vale? Toda esta realidad que está surgiendo. Eh, y que, por cierto, en el gobierno de Navarra también se han hecho unas iniciativas pioneras en, en el metaverso, con lo cual veremos qué va a pasar con la accesibilidad o qué está pasando con la accesibilidad en ese ámbito. Es súper importante tenerlo en cuenta y analizaremos pues, algún informe. Eh, de, hay una cátedra sobre brecha digital en la Universidad de Valencia, muy interesante, analizaremos esto. Y op, a finales de año, noviembre probablemente, pues lo que queremos hacer es un repaso del año uh, de uh, proyectos inclusivos, de los mejores proyectos de inclusividad en un plano general, en un plano amplio, para aprender de cosas que, que hemos ido recopilando por ahí. Y de esa manera, pues yo creo que podremos aprender eh, y bueno, y seguramente nos lancemos a elegir cuál de hacer un, un podio. De, de, de las diferentes eh, iniciativas que vayamos recopilando, con la idea de ver cómo ha sido desde el punto de vista de la inclusión el año, qué mejor ha sabido y ponernos también un poco eh, en onda con las eh, pues, iniciativas más novedosas e innovadoras. Y esto será, el, en principio, los, las temáticas de los tres webinars que quedarían este año, e insisto... Yo creo que es interesante también, si veis algún tema que os interesa especialmente, que lo lancéis, porque bueno, pues lo podemos recoger también, ¿de acuerdo? Así que bueno, estamos sobre a dos minutos de las cinco de la tarde. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que queréis compartir de las personas que hemos intervenido o también de las personas que, que, han, bueno, pues que, que estáis escuchando. Asistiendo al webinar. No sé si queréis aportar alguna cuestión. No, bueno, no sé. Vale, perfecto. Bueno, pues por último, volveros a agradecer el tiempo que le habéis dedicado a, a la accesibilidad, a la diversidad, a la inclusión. Agradecer también de nuevo a, pues bueno, a la Dirección General de Presidencia de Gobierno Abierto, a Joseba, a John. A Puy Díaz, <ríe> la asistencia, perdona que te haya cambiado de apellido, al Instituto Navarro de Administración Pública, ese, no, esa, ese impulso que está haciendo de la formación, de la inclusividad y de la accesibilidad, y por supuesto también al equipo de Fundación Ideas, a todo el equipo de UNATE por hacer accesible esta sesión, subtitulándola e interpretándola en lengua de signos, y a Joshua que está en la estenotipia digital escribiendo todo lo que hemos ido diciendo, que no es un programa informático, que es una persona. Joshua, un saludo. Muchas gracias a todo el equipo, a todas las personas y, y nos volvemos a ver en los próximos webinars. Ah, y quería dar las gracias también a Anfas Navarra que ha hecho... Bueno, pues todas las versiones en lectura fácil de los, um, de los emails de convocatoria y de información de este webinar. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta la próxima. Un placer, quedaros, que paséis buena tarde y disfrutáis y disfrutéis de, de la buena tarde que tenemos. Saludo, chao. Adiós.